Bueno, en esta ocasión vamos a tomando como referente el primer ejemplo que mostramos una animación de fotograma por fotograma vamos a tomarlo como el, eh, vamos a tomar como referente ese ejemplo para continuar y explicar de alguna otra manera la manera para explicar cómo crear otra, otra capa entonces vamos a nombrar esta capa, damos clic aquí, doble clic, perdón en el nombre capa 1 y ahí le colocamos por ejemplo eh, círculo, el círculo verde por decirlo. círculo verde, ahí está. damos enter y ya quedó círculo verde ¿sí? Si yo quiero agrandar un poquito la línea de tiempo para que se vea el título en clic sostenido, doy aquí corro un poquito más a la derecha para que se vea completamente el nombre de la capa. Vamos a crear otra capa. Entonces, para crear otra capa, le digo aquí donde estoy moviendo el mouse, nueva capa, le doy clic y se me para la capa número 2 En este caso, eh, necesito asegurar la capa. Listo, en, este, en tal sentido entonces ahora necesito asegurar la capa del círculo verde y para eso entonces estoy aquí en el candado, ¿Sí? ya el asegurado, o sea que no me va a afectar absolutamente nada la capa del círculo verde cuando yo esté trabajando la capa número 2. A la capa número 2 vamos a colocarle por ejemplo un círculo azul, doy ¿Sí? doble clic en el nombre de la capa y le coloco círculo Listo. Eh, como vamos a trabajar un círculo azul entonces necesito cambiar el color del círculo que vamos a trabajar entonces en este caso me voy para el bote de pintura ojo aquí y señalo azul, Miren, ahí señalo azul. ¿Sí? una vez señalado azul entonces como voy a trabajar en la capa del círculo azul entonces eh, necesito configurar todos los todos los fotogramas activar todos los fotogramas para que se me haga un efecto paralelo al efecto que estoy mostrando de la, del círculo verde entonces preparo aquí y con chis sostenido me voy al fotograma 11 señalo toda la línea de tiempo de la capa del círculo azul aquí está, doy clic derecho y le digo quitar todos los fotogramas quedan completamente limpios. Mirenlo aquí, todos estos fotogramas no han quedado limpios. Por tal motivo, entonces me paro en el, en la, me paro en la, en el fotograma número 1 y doy f 6 Entonces ya me paro aquí en el fotograma número 1 y parado en el fotograma número 1 de la capa de la círculo azul. Ahora sí voy a generar un círculo. Para la herramienta círculo, miren lo que vamos a hacer. Vamos a generar un círculo ahí, y ahí está. Sí. Eh, me voy a me voy para la para la herramienta de selección y voy a señalar toda la, todo el círculo que, que he creado y lo voy a colocar de pronto y que usted por ejemplo, aquí. ahí está sí. recuerden ustedes que en este momento la, el círculo verde no se me va a afectar porque lo tengo bloqueado o sea que para nada me va a molestar. Si por, si por X o Y razón a alguno de ustedes le molesta estar observando eh, lo que se hizo en, en, el, en la capa del círculo verde, pues sencillamente lo oculta. clic en el ojo y observen ustedes que desaparece. Si, si no les molesta, pues sencillamente entonces lo dejan así. En el caso mío no me molesta, por tal motivo lo estoy dejando de la misma manera para poderlo estar observando. Listo. Entonces estoy parado en el en el fotograma número 1 ya señalé eh, ya hice el fijo en el fotograma número 1 voy para el fotograma número 2 y eh, doy f6 doy f6 y con la herramienta de transformación libre si quieren, doy clic y inmediatamente ya me señalé ahora con chi sostenido reduzco un poquito y la traslado y voy a tratar de hacer el mismo efecto con el círculo verde que se traslada al mismo sitio donde terminó el círculo verde entonces nuevamente me paro en el fotograma número 3 F6 con G sostenido reduzco un poco y lo traslado ¿Sí? nuevamente en el fotograma número 4 el mismo procedimiento F6 con G sostenido reduzco para que no se, no se me altere el círculo y lo traslado listo nuevamente me paro en el fotograma número 5 F6 con chi sostenido reduzco y lo traslado un poquito listo en el fotograma número 6 nuevamente F6 reduzco con chi sostenido y lo traslado en el fotograma número 7 nuevamente F6 reduzco un poco ¿sí? y lo traslado un poco más en el fotograma número 7 o oh, perdón 78 doy F6, lo reduzco con chi sostenido y lo traslado un poco más. ¿sí? En el fotograma número 9, F6, lo reduzco un poco y lo traslado un poquito más. Y en el fotograma número 10, nuevamente F6, reduzco, ¿sí? El del otro fotograma del otro del, otro, del círculo de la otra capa y lo dejo ahí y en el fotograma número 11 entonces doy f6 ¿sí? y lo reduzco un poco y ahí y ¿Sí puede ser ahí y de pronto lo traslado al mismo sitio donde está el otro fotograma el, el otro sitio vamos a mirar cómo quedaría el efecto ahora sí paralelo o sea ese sería el efecto que vamos a hacer. ¿Sí? Ahí está el ok. Entonces doy con Enter, doy Enter para poder ahora sí ver de, ver el efecto que estamos creando. Y para crear, para ver la película, entonces control enter, observen ustedes cómo se ejecuta la película Les dejo de tarea ¿sí? a las personas que están disfrutando de este pequeño video. Que hagan una tercera capa con un círculo rojo acá al lado izquierdo superior y que lo trasladen al mismo sitio donde está el círculo azul y el círculo verde para que entonces se vea al mismo tiempo tres círculos reduciéndose y llegando al mismo sitio por medio de la, de, de la simulación de fotograma por fotograma. Espero que con este video se haya complementado la manera de cómo crear una nueva capa y cómo hacer efectos fotograma por fotograma paralelamente. Nos vemos en una próxima.